Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. yo soy Meli y en este video les compartiré el significado de soñar con vacas, su significado nos habla de signo de abundancia y grandeza, también está asociado con la nobleza y la humanidad, a continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones. Soñar con vacas augura un buen futuro principalmente a nivel económico y anuncia felicidad y armonía al hogar, especialmente si quien sueña es mujer. Soñar con becerritos, este sueño dependerá cómo estén los becerritos en el sueño Pero el mensaje es de inexperiencia en muchos ámbitos, así como falta de madurez e imprudencia al actuar Soñar con vacas blancas y sanas, augura prosperidad y buenos resultados en todos los ámbitos que te propongas Y te anima a avanzar y confiar en ti para realizar tus actividades con éxito Soñar con una vaca de color negro, es un aviso de que necesitas tomar mejores decisiones para que obtengas los mejores resultados, no descuidarte y ser más acertado en cada decisión para que no cometas errores que te puedan traer consecuencias. Soñar con ver vacas delgadas, indica que estás dejando tu futuro a la suerte y no haces nada para acomodarlo, es posible que se deba a que te sientes resignado o vencido por las malas rachas que has pasado. Soñar con ordenar vacas gordas y sanas es un buen presagio de que todo irá bien en los planes que tenemos a futuro. Soñar con vaca joven, esto simboliza que te has prometido relacionarte mejor con tus seres cercanos y que además obtendrás buenos beneficios en la parte económica, tal vez un nuevo negocio que emprenderás. Soñar con mugido de vaca, significa que eres una persona dócil y productiva, alguien que capta bien las órdenes sin alguna objeción. Soñar ordenando vacas, indica que estás consciente de lo que eres capaz de lograr para que tus deseos se hagan realidad y que el tiempo no es lo que importa, por ello vas con calma y eso es positivo. Soñar con una vaca brava, te dice que tal vez habrá una desagradable noticia o una traición de una persona muy cercana y te ayuda a abrir los ojos porque es posible que estás confiando en una persona equivocada. Soñar que una vaca te persigue, indica que no sabes cómo afrontar mucha responsabilidad y lograr que tenga frutos, pero te alienta a tomar un mejor control para ver las recompensas a corto plazo soñar con vacas que atacan, simboliza la falta de control en tu vida soñar con vacas peleando como siempre es importante observar qué cosas suceden en los sueños ya que cada uno es importante, por ejemplo si vemos vacas peleando quiere decir que estamos por tomar acciones para lograr los objetivos propuestos por lo que debemos calmarnos y tener la seguridad de dar el siguiente paso para que se hagan realidad nuestras metas Soñar con estampida de vacas Simboliza las decisiones que tomas para tu vida y bienestar Pues es posible los resultados sean pérdidas económicas, laborales y hasta familiares Y por lo tanto esto te avisa que no derroches el dinero, seas más precavido y ahorres Soñar con ver excremento de vacas Simboliza un mal momento que estás pasando y que debes observar con atención lo que te aqueja Y eliminarlo con soluciones sencillas que no empeoren la situación Soñar que ves o tocas leche de vaca, esto indica que tendrás muy buena salud, estabilidad económica y éxitos que te beneficiarán en otros aspectos y que estás buscando también ayudar a las personas que te rodean Soñar que ves una vaca muerta, simboliza tu miedo a perder todo lo que has logrado y de sentir un vacío mental y emocional Y bueno hasta aquí el video de hoy, si has identificado alguno de estos sueños deja tu comentario